Un el saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a esta serie de videotutoriales. A continuación, veremos la explicación del prototipo didáctico de aprendizaje activo para la parte de matemáticas aplicadas. Entonces, como estamos observando en este momento en pantalla, eh, tenemos todas las eh, opciones que tiene nuestra guía didáctica de aprendizaje activo. En la parte superior, vamos a encontrar diferentes opciones, entre ellas la presentación, que es la que estamos haciendo en este momento, el plan pedagógico y el cronograma. Observemos la presentación y el plan pedagógico. Entonces, en el plan pedagógico vamos a encontrar tres documentos, entre ellos encontramos lo que es el diseño curricular, la guía de aprendizaje y la planeación pedagógica. En la parte derecha encontraremos el link para descargar cada uno de estos materiales. Por ejemplo, si vamos a la guía de aprendizaje y hacemos clic en Descargar, vamos a poder observar toda nuestra guía de aprendizaje de una forma muy sencilla y ven explicando todo lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a cerrar un momento acá, vamos a irnos aquí en la parte superior a la parte de cronograma. En cronograma vamos a encontrar una explicación detallada de cómo vamos a desarrollar nuestra guía didáctica de aprendizaje activo. Está dividida en cinco unidades, cada una de las unidades tiene las diferentes actividades y las evidencias y el número de horas que van a trabajar en cada una de ellas. Luego en la parte izquierda encontraremos los links para cada uno de los grupos de actividades que vamos a desarrollar. Entre ellas encontramos los activadores cognitivos, las estrategias didácticas, la autoevaluación, el material de estudio, la evaluación de la sesión y las normas de convivencia. Así como un video de una formación humana integral que es parte de la formación del ser de cada uno de ustedes. Vamos a ver, a ver rápidamente cada uno de ellos. En el caso del activador cognitivo vamos a ver como su nombre lo dice, una opción que nos va a permitir estimular de forma cognitiva y mejorar la eficiencia y capacidades cognitivas y funciones ejecutivas para mejorar la memoria, la atención, el razonamiento y la planificación. Por ejemplo, tenemos en el activador cognitivo número 3, vamos a darle clic, vamos a jugar y vamos a utilizar la calculadora como la estamos viendo acá, aquí nos están planteando un ejercicio muy bonito, esto nos va a permitir no solamente como activador cognitivo, desarrollar esa agilidad sino también aprender a utilizar adecuadamente nuestra calculadora y este caso es la calculadora científica. Así tenemos entonces cinco juegos que nos van a ayudar en ese, como activadores. Luego vemos la parte de estrategias didácticas, en las estrategias didácticas tenemos las cinco unidades, cada unidad se ha diseñado con un video y un taller que debemos desarrollar, por ejemplo si vamos al video de la unidad número 4 vamos a observar acá adelantar un poquito? Hola amigos. ¿Te recuerdas? Mi nombre es Aresito. En la unidad anterior me ayudaron a encontrar la cantidad de medios de alambre de Cuba que necesitaba mi papá para él. El video nos explica exactamente qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer paso a paso. También debemos tener en cuenta que nuestra guía didáctica está diseñada para trabajar de forma local, pero si usted tiene internet, y puede conectarse por internet, le sugiero que no vea el video así como lo estoy observando en este momento, sino que simplemente haga clic en la parte superior para que lo vea directamente desde internet por medio de YouTube y le va a ser mucho más rápido el video. Bueno, ahora vamos a continuar, entonces vamos a ver la parte de autoevaluación de la participación, que recuerden que aquí vamos a encontrar las diferentes rúbricas que nos van a permitir participar en cada una de las actividades, las rúbricas van a ser definidas para que usted sepa cómo debe entregar cada uno de sus trabajos y así podamos estar comunicados como instructor y como aprendiz. El material de estudio vamos a encontrar una serie de documentos que hemos descargado para ustedes que hacen parte de nuestra formación y que pueden ser un complemento para ello. Bueno, ahora continuando. Vamos a ver lo que es la evaluación de la sesión, recuerden que los que si tienen a internet van a poder hacer clic aquí y ahí van a poder hacer evaluación o les eh, recomiendo que por WhatsApp puedan evaluar la sesión para que nos den una retroalimentación de cómo está funcionando nuestro material. Vemos la parte de normas de convivencia, y ahí, el... ahí vamos a encontrar lo que es el manual de convivencia del SENA. Y por último, en la parte inferior vamos a ver una formación integral, vamos a ver un video de una formación integral que esperamos les sirva de mucho. Eh, estimados aprendices, esta formación es muy sencilla, es muy aplicada, lo estamos llevando a un ejercicio de la vida real, esperamos que lo disfruten harto. por favor, desarrollar todas las guías y todos los talleres y mirar todos los videos que hemos diseñado especialmente para cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en esta formación de matemáticas aplicadas para la vida. Chao.